Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un lance que realicé el miércoles Durante un directo en Discord en el canal del Hunter España Y sin más preámbulo, comenzamos Acabamos de oír una llamada de un corzo Vamos a llamarlo No, no nos contesta Pues vamos a seguir estas huellas de lo que tenemos aquí Cogemos el reclamo porque hemos visitado antes un hábitat Y hemos visto un gran rebaño Y en el que había unas huellas De un, de un peso máximo que vamos siguiendo Vamos a ver Si vemos, no vemos nada por aquí Vamos agachados, Puesto que no quiere hacer ruido Mira aquí tenemos las, las huellas Seguimos adelante Vemos las huellas de, del rebaño Que son las hembras Que van acompañando a, a dos machos Seguimos mirando por ahí, despacito. Esta es una hembra. Vamos a buscar las huellas del, del macho. Mira, ahí tenemos un corzo, ahí tenemos un corzo que no nos ha visto. Cogemos el arco, apuntamos y vamos a ver. Disparamos. Animal abatido. un sido un corzo, un corzo bonito, tenía, tenía buena cuerna. Vamos a ver qué puntuación tiene. Ya nos acercamos, lo hemos atravesado con la fecha 4.20, un oro, 67.40, la verdad que tiene una cuerna muy bonita, un animal muy grácil, y vamos a, a seguir buscando la, las huellas de, de los ciervos, esta manada que ha salido huyendo, cogemos el reclamo a ver si nos contestan, vamos a ver, esto es una hembra, van trotando, se conoce que nos, nos escucharían o nos o nos han visto ya ha salido el rebaño huyendo de del hábitat que tenía un poquito más más para abajo vamos a ver si localizo las huellas del macho no ahí no vemos nada pues seguimos avanzando y, y siguiendo las huellas allí vemos movimiento le vemos una cuerna vamos a acercarnos un poquito más cogemos el reclamo nos ponemos de pie para tener mejor visión vamos a ver no, mira si allí vemos una hembra pues nada nos agachamos otra vez y continuamos la, la persecución no tenemos prisa no queremos hacer ruido ya bastante que los animales van van huyendo van caminando tranquilamente y si nos vieran pues entonces saldrían a correr y, y no podríamos ejemplo, otra llamada a ver si contestaran si se calman y contestan Seguimos mirando, no ahí tenemos una pequeñita loma hacia abajo, nos vamos a poner de pie. A ver si tenemos mejor visión. No. Pues nada, vamos a andar un poquito más. Para ir un poquito más rápido, pero poco. Porque tampoco queremos hacer mucho ruido. Nada, no vemos nada por aquí. Seguimos avanzando ahí vemos la, las hembras ahí están, están atentas vamos a ver hembras, hembras estamos buscando un, un macho de peso máximo y otro macho ahí tenemos otra hembra vamos a ver no vemos nada por ahí pues continuamos caminando a ver si tuviéramos mejor visión Vemos la hembra Seguimos mirando y tenemos un macho Un 7 Las hembras Vamos a seguir mirando Vamos a ver Ahí tenemos el legendario, un legendario Vamos a, a correr un poquito Hasta estas rocas A ver si podemos hacer el, el lance Porque están bastante largos Y no creo que nos Que nos escuchen mucho vamos a ver si tenemos ángulo y ahí tenemos el legendario no tenemos ángulo pues nada vamos a, a perseguirle para poder darle caza cogemos el reclamo llamamos otra vez a ver si se pudiera dar la vuelta nos agachamos no, no tenemos visión estos árboles no nos entorpecen voy a coger el rifle a ver no, vaya, se me pone detrás del árbol Se me pone detrás del árbol Así que nos va a tocar avanzar un poquito más No, lo no vemos Ya por aquí Lo hemos perdido entre los árboles Pues nada, nos va a tocar seguir avanzando Vamos a mirar Si lo localizamos Cogemos el reclamo otra vez Hacemos la llamada Miramos, No, pero no, no lo localizamos ahora. Vaya por Dios, no lo hemos localizado. Pues nada, vamos a ver si encontramos sus huellas y, y lo seguimos. Porque de eso se trata, de, de perseguir, de acosar y dar caza a la pieza. Vamos a ver por allí que vemos. Y ahí, estamos, ahí está, pero madre mía, está de espaldas. Y no podemos, no podemos alcanzarle, ni nos vamos a arriesgar a hacer un mal tiro y que se nos se nos fastidie la pieza. Pues nada, avanzamos otro poquito, escuchamos, hay una llamada de advertencia, vamos a ver... Pero no localizamos al animal, así que nos vamos a centrar en el legendario y a seguir su rastro. Seguimos avanzando... Hay muchos árboles por aquí, no tenemos muy buena visión. Pero bueno, nuestro objetivo es caminar, caminar, hasta que podamos alcanzar a, al animal y con suerte abatirlo. Esta zona, no, no suelo venir yo mucho por esta zona porque está ya casi saliendo de la reserva. Mira ya, ya me dice que hemos salido de la reserva, pues nada vamos a irnos al puesto nos vamos a ir al puesto y vamos a cambiar la hora e intentar buscarlo en, en el hábitat que tiene el descanso ya estamos en el puesto y vamos a, a retrasar el horario un par de horas eso significaría que los animales vuelven a donde estaban a su, a su hábitat y a ver si podemos hacer el lance son las 13.50 pues las 11.50 o más a retrasarlo dos horas 12 y 11 Pues nada, vamos a acercarnos Otra vez al hábitat a ver si Si tuviéramos suerte Os recomiendo que cuando localicéis un animal Y se os escape eh, Y tengáis el hábitat cerca Pues retroceder El horario a, a la hora donde suelen estar Descansando los animales y seguramente El animal volverá a su sitio Aparecerá y podremos hacer el lance Vamos a seguir mirando Mientras nos nos acercamos al, al hábitat que está un poquito largo estará a unos 700-800 metros de aquí pero bueno despacito y a ver qué, qué nos encontramos ya estamos llegando al hábitat cogemos el reclamo a ver si nos contesta algún animal miramos mira ahí vemos una cierva vamos a acercarnos un poquito sin correr vemos otra cierva Vamos a ver. Mira, allí, allí lo tenemos. Allí lo tenemos ya. Está gruñendo perretes. Eso significa que puede haber algún lobo cerca. Venga, cogemos, apuntamos, se nos gira. Perfecto, se nos gira y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón. Le hemos impactado en el pulmón y vemos que ya se ha apagado el contorno. Lo voy a mirar porque no, no me fío de que haya lobo por aquí. Vamos a seguir llamando. ...puesto que había otro macho... ...vimos que iba... ...cuando se nos salió de la reserva había un nivel 7... ...muy difícil, a ver si... ...si estuviera también aquí y pudiéramos hacer el... ...el lance... ...vaya, quería, quería que, que Parretes viniera conmigo... ...pero sin querer se había tumbado... ...nada, se sigue tumbado, venga perretes vete conmigo... ...vete conmigo que tenemos que buscar ese animal... Veis el hábitat como se nos marca, la verdad es que los hábitats es lo mejor que puede tener el juego para encontrar los animales, ya estamos muy cerquita de donde vimos nuestro legendario y vamos a ver la puntuación que tiene. Seguimos avanzando, no quiero hacer mucho ruido puesto que había otro, otro macho y quiero ver si lo localizo. No vemos nada por aquí. Venga, aparte. Búscamelo. Búscamelo. A ver si localizamos a nuestro legendario. Veis el hábitat cómo se nos resalta. Yo en mi caso lo tengo amarillo porque me gusta más que se resalte más que el blanco. Pero bueno, vosotros podéis poner el, el color que queráis ahí perrete sigue buscando ya nos llama nos está llamando vemos, mira voy a poner la vista para que veas el horario que podemos encontrar aquí donde podemos encontrar aquí los animales wow qué sangrado tiene un buen impacto vamos a ver si ya vemos ahí el contorno y vamos a recoger nuestro animal seguimos mirando mira ahí, ahí tenemos otro rebaño grande Ahí vemos un macho, nivel 6, así que voy a hacer el lance, vaya que está este delante, está la hembra, se nos gira, a ver si le puedo coger bien. Venga, le hemos impactado a la hembra y al macho, hemos impactado a la hembra y al macho, se nos ha movido, o sea que sabemos que aquí en esta zona tenemos dos hábitats y dos grandes rebaños. Vamos a recoger nuestro legendario. A ver qué puntuación tiene. Un diamante, 269,60. Menudo bicharraco. Madre mía, qué preciosidad. Qué preciosidad de animal. Qué cuerna tiene. Madre mía, qué, qué maravilla. Vamos a hacer una captura de pantalla. Y vamos a disecar a nuestro nuestro animal desde luego el lance ha sido bonito lo hemos perseguido, se ha salido de, de la reserva y hemos vuelto a, a cambiar la hora y el hábitat donde estamos descansando y lo hemos localizado, así que vamos a recoger nuestro nivel 6 madre mía, do, dos rebaños grandísimos en esta zona del lago Javier luego pondré el mapa para que lo, que lo veáis bueno y mientras seguimos vamos a a buscar nuestro nuestro animal lo que pasa que le dimos a una a una hembra y quizás perrete se confunda con la sangre pero bueno no hay problema no tenemos prisa venga perrete búscamelo a ver cuál me busca si me buscas el macho o me busca la hembra que hemos que hemos impactado en primer lugar perrete no, no hace caso está ahí un poquito vago venga perrete busca ahora sí ahora ya, ya va buscando nosotros nos seguimos viendo también por el GPS Una, una herramienta muy buena Desde luego, hasta que salió el perro Siempre buscábamos antes así ¿no? nuestros animales Buscábamos a uno y después buscamos a otro Ayudándonos con, un, con el GPS Ya el perrete nos reclama Vemos la, la persona energética aquí Y este hábitat, vamos a marcarlo así nos deja mira este hábitat no lo, no lo conocía pues ya lo tenemos ya lo tenemos escuchamos un, una llamada de, de advertencia de un, de un corzo veis casi casi nos salimos de la de la reserva pero hay, hay que visitar todos los lugares de la reserva esta sangre me imagino que va a ser de la de la hembra la red que nos llama pero yo lo que quiero es buscar el macho esto tiene pinta de ser de la hembra es un sangrado muy muy tenue así que yo voy a buscar el macho que tiene que estar por esta zona porque perrete ha, ha, ha perseguido a la hembra y no, yo quiero que localizar el macho otro corzo nos llama Vamos para atrás que, que ha sido la hembra que ha salido corriendo Porque la hemos pinchado no, no lo hemos impactado bien Yo creo que lo hemos rotado el cuello Y lo que queremos es nuestro macho que tiene que estar por esta zona Así que vamos Hacia atrás Vamos a localizar el impacto Con buena sangre Y si sí, mira ya vemos ahí el contorno de, de nuestro ciervo Nivel 6 Y a ver la, la puntuación que, que nos arroja Tenemos una plata, 181.10 Desde luego que este directo en Discord me está gustando mucho Normalmente estaré en Discord en el canal de gente de España por las tardes, allí me podéis ver Vamos a llamar al Corzo, no contesta, pues voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido abatido Y yo creo que vamos a montar el vídeo